En este recorrido histórico cabe hacer una referencia a la situación en que se encontraban las obras hidráulicas en el siglo XIX. Como leemos, el acometer a obras hidráulicas era una batalla en el siglo XIX de unos pocos ...contra la desidia general de las clases dominantes. Emprender, emprender aguas de riego para fomentar la producción y rentabilidad agrícola... ...chocó inmediatamente con la hacienda pública. Evidentemente, se supo que era importante... ...poner en regadío y fomentar la producción agrícola mediante la puesta en regadío... ...pero naturalmente había que financiarlo... ...con lo cual no pudo ser la, el Estado, los gobiernos liberales de la mitad del siglo XIX pusieron una prioridad que es muy comprensible la red de carreteras, comunicar todos los pueblos y ciudades de España mediante una red de carreteras y subvencionar los ferrocarriles y dejó a la, a la iniciativa privada la puesta en riego de las tierras pero en ese momento, se abre un periodo de concienciación ciudadana. No solamente por el movimiento regeneracionista de Joaquín Costa y su liga de productores, fundamentalmente a ese impulso se unió Rafael Gasset que era director de un diario de Madrid el imparcial Rafael Gasset hizo de una bandera para pro proporcionar el auxilio del Estado a las grandes obras. La iniciativa privada evidentemente no podía asumir el costo de las obras, de las presas y tal. Entonces, hubo una serie de conferencias hasta que en 1900 le nombraron ministro de fomento. Al nombrarle ministro de fomento pudo establecer todo lo que él había defendido. Fundamentalmente organizó las divisiones hidráulicas en, en un servicio hidrológico que las demarcaciones por provincias y por regiones se establecieron como demarcación hidráulica de las regiones. Pero la contribución más importante de Rafael Gasset fue el, in, el promover y aprobar definitivamente la ley de 7 de julio, de 1911 coloquialmente lo que llamamos los ingenieros la ley San Fermín era una ley de auxilio que que gracias a ella se pudo construir el pantano del chorro en Málaga entre 1914 y bajo y 1921 bajo la dirección de Rafael Benjumea Iburín. La creciente demanda eléctrica, las innovaciones técnicas y su transporte a larga distancia que se habían establecido y la concesión de Jorge de de de Loren Heredia de un, salto de, pie de, presa, de un salto de explotación del Guadalhorte al lado de la estación ferroviaria del Chorro, entre la estación del Chorro y el Tajo de los Gaitanes, influyeron más aún en su construcción. Se, en 1903 se constituyó la compañía hidroeléctrica del Chorro, Empezando el funcionamiento en 1905. Era una gran obra. Cogía el agua del azuf. Perdón, me, me dicen que a lo mejor se oye mejor así. Cogía el agua del comienzo del tajo de los gaitanes el, el gaitanejo en el, con un azul pequeño azul de las cambutas se trasladaba el agua en canal, en túnel y a cielo abierto hasta desembocar en la central hidroeléctrica del chorro que la tenemos ahí abajo a ese canal había que conservarle ¿cómo se conserva? pues con un camino con un camino de servicio ¿y por dónde meter ese camino de servicio? ¿en un tajo? pues ahí tenemos lo que se fueron llamar los balconcillos del chorro se construyó creo que con con marineros con unos alardes de ingeniería espléndidos lo que hoy es el Caminito del Rey, remozado por y rehabilitado por don Luis Machuca Santa Cruz, en una espléndida actuación que desde aquí tengo que darle mi agradecimiento. Bien, el caso es que El, el caso es que la central tenía problemas, los estiajes del río y un problema superior, las avenidas de 1907 que tan triste recuerdo dejaron en nuestra Málaga con el desbordamiento del río Guadalmedina. Se incendió la central, se inundó y la empresa cayó en quiebra. Si no quiebra hubo una inspección judicial, pero afortunadamente la empresa siguió en manos de Rafael Benjumea Iburín. ...claro, había que construir una presa... ...había que construir una presa porque de esa manera... ...no podían los estiajes del río... ...dejaban a la central sin... ...y además desvalida frente a las avenidas... ...pues la solución vino de la mano... ...de la ley que Rafael Gasset había promovido... ...7 de julio de 1911... ...la ley de auxilios... ...la ley de auxilios en definitiva... Lo que, hacía, lo que preveía era establecer un sindicato o comunidad de regantes que sin licitación, sin, sin permiso previo, se podía constituir la sociedad y pedir los auxilios siempre que se firmase el compromiso, obviamente. Y así fue. Así fue. Hidroeléctrica del Chorro, Rafael Benjumea hizo por, por constituir la, el sindicato central de riegos, porque naturalmente él quería una, una presa, pero también con gran visión de futuro veía que el valle inferior del Guadalhorce se podía poner en riego. Bien, la ley del 7 de julio de 1911 daba el 50% del estabas fondo perdido, el 25% en un préstamo a 25 años al 2% de, de interés y así fue como la demarcación hidráulica ...la demarcación o división hidráulica del sur... ...creada por el Estado... ...por... ...Rafael Gasset... ...pues... ...encarga... ...a un ingeniero de prestigio... ...ni más ni menos que a don Manuel... ...Jiménez Lombardo... ...el autor del proyecto... ...y director... ...del Pantano del Agujero... ...todos conocidos... ...entonces... Él hace un proyecto porque la administración se lo solicita, el proyecto era para regar 6.000 hectáreas nada más, 35 metros sobre nivel de cauce, eso sí, las avenidas a don, Rafael, a, a don Manuel Jiménez Lombardo no, no se le escapaba, la avenida 850 metros cúbicos. Bien, el proyecto sigue su curso y por fin se aprueba. Ahí tenéis la, tienen ustedes la aprobación. Dado el 20 de agosto de 1914, a propuesta del ministro de Fomento, Javier Ugarte, Alfonso Reyderman. La constitución del sindicato agrícola y la concesión del Estado de los auxilios, como he dicho... Es, era importante. Entonces, ahí tenéis, ahí tienen ustedes, se nombró a Juan Neulán, marqués de Sotomayor, pizarra, a Jorge Silvera Lorin, por la hidroeléctrica, a Tomás García Pérez, Álora, y por parte de la División Hidráulica del Sur se cogió de representante al marqués de Larios y como vocal, al ingeniero director de las obras, Rafael Benjumea Murillo. Rafael cogió el proyecto de ese gran ingeniero, Jiménez Lombardo, y se dio cuenta que estaba haciendo una cosa parecida al, al del agujero, una mampostería con mortero, y lo resolvió de la siguiente manera, anuló todo, y puso hormigón por ser más rápido y más seguro. Pero la contribución de, pero la contribución de Rafael Benjamín no viene ahí solo. Viene donde demostró el gran talento, la gran visión de futuro que tenía y el carácter empresarial fue hacer un modificado de la presa de Jiménez Lombardo, levantándola para albergar 80 hectómetros cúbicos, 80 millones de metros cúbicos. Y de esa manera regaba no 6.000 hectáreas, sino 16.000 hectáreas de regadío. Hay que reconocer que fue un un planteamiento espléndido a mi modo de ver los trabajos empezaron en junio y el, el 21 de mayo Alfonso XIII procedió a extender la última palada y firmar el documento se, se ya sentado en la silla de piedra mesa del mismo material conservadas hoy en día en un día lluvioso, ejerciendo como actor y director y maestro de ceremonia Rafael Benjumea. Unos meses más tarde, era nombrado conde de Guadalajara. Como ministro, pero en 1926, fue llamado por Primo de Rivera para hacerse cargo del Ministerio de Obras Públicas. Y ahí viene otra de las actuaciones más importantes para el futuro de, eh, de nuestra nación, que es la creación de las confederaciones hidrográficas. Instituciones de la organización, era una organización social, y económica y agrícola por cada río que estaba en España. En definitiva, hizo una ordenación del territorio hidráulico. Se rodeó de ingenieros de gran prestigio como Manuel Lorenzo Pardo, director del... Centro de Estudios Hidrográficos que todavía existe en el Paseo Bajo de la Virgen del Puerto de Madrid y como director Manuel Lorenzo Pardo fue el autor del primer plan hidrológico nacional En definitiva, dedicó su, a este ingeniero dedicó su profesión hidráulica y su sapiencia a España. Termino, terminó de esta manera, como un gran ingeniero que yo reivindico aquí, no sé si se le ha hecho todavía justicia el labor que ha hecho España con la creación de las confederaciones hidrográficas, que todavía existe, la nuestra no, porque por motivos presupuestarios la confederación Hidrográfica del sur pues se, se disolvió pero el resto de España está dividido en confederaciones hidrográficas. Nada más, ahí queda la presa, como digo yo ahí, del Guadalhorce, hito de la construcción que alumbra nuestra tierra. Ahí tenéis Muchas gracias por vuestra atención.